Buenas noches es para comentarle mi testimonio El día, hace tres domingos Pasados yo Me levanté y pues Tenía maluquera pues Yo pensé que era una maluquera normal, pasajera Pero igual pues yo vi el culto Me sentía maluco pero pues No puse cuidado Llegando ya a las horas ya tarde, noche Yo pues Lo llamé y El pastor pues oró por mí Y me sentí un poco mejor Pero fue momentáneo también, me mejoré, pero al otro día, maluco. Empecé a tener síntomas pues, de COVID, no, no olía, no tenía olfato, no tenía gusto. Y, y realmente me sentía cansado, me sentía más agotado. Y claro, se prolongó más fuerte, más intenso. Llamé el pastor y oraba y nada, me sentía mejor después de la oración, pero igual, entonces igual el pastor me dijo que pues que tenía que arrepentirme. Yo yo me arrepentí varias cosas, claro, y así mismo que me iba arrepinti arrepintiendo, pues así mismo iba mejorando. De un momento donde yo respiraba, pastor, y y me dolía mucho la cabeza a la hora de inhalar de respirar. Era muy pues era muy incómodo y muy feo pues que yo podía yo tenía que respirar y me dolía mucho pero mucho la cabeza llamé también al pasar por eso y mejoré entonces pues pastor ese es mi, mi testimonio gracias a Dios yo me mejoré de todos estos síntomas de toda esta maluquera que realmente pues yo creo yo considero que era COVID y gracias a Dios yo estoy mucho mejor ya me mejoré el día viernes el día viernes ya estaba muchísimo mejor el día viernes ya no tenía ningún síntoma de hecho pues fue de domingo hasta el viernes que tuve eh, estos síntomas y, y ya ya Después de eso, ya estuve muchísimo mejor. Gracias al pastor principal. Gracias por la oración de Pastor David con un pañuelo poderoso.